¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo otra increíble herramienta que vais a flipar, esta vez del subsuelo. Os traigo un mapa interactivo en el que podréis eh, ver en todo momento qué es lo que tenéis alrededor, qué tipo de objetos, qué mineros, qué todo. O sea, lo tenéis todo en un solo mapa para que lo podáis buscar en tiempo real. ¿Vais a flipar? Es una pasada y ojalá lo hubiera descubierto antes porque me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Además de que lleva activo... 20 días, o sea, esto es de hace bastante tiempo. Os lo voy a enseñar, pero antes de nada, eh, los créditos al señor Dragon Eagle 88. Lo he descubierto porque he visto este post en Reddit, ¿vale? que es bastante famoso, porque ya te digo, lleva 20 días, o sea, es que lo pone aquí, 20 días una, una barbaridad eh, venid por favor a Reddit, Tenéis, tendréis el link en la descripción, del, tanto del post como del mapa, vale, para que veáis las dos cosas, y venid al post y dejadle un grandísimo like a este hombre, que creo que se lo merece por este trabajazo tan bien hecho, y ahora sí os voy a enseñar el mapa, para que veáis todo lo que se puede hacer, porque es una maldita barbaridad fijaos, aquí tenemos el mapa, vale chicos, veis que es el mapa del subsuelo tal cual como es él, con las cavernas principales marcadas para que sepáis cuáles son las principales las más grandes, digamos, pero tú puedes mostrar aquí lo que tú quieras, diréis vaya mierda de mapa, no, aquí a la izquierda <ríe> tenéis todo lo que queráis ver por ejemplo, entradas y salidas ¿dónde está cada entrada? ¿dónde os deja? por ejemplo, aquí en la ruta de 221 aquí en la Full Moon Island, tenéis todas las entradas, todas las salidas, son 51, son un montón, por aquí fijaos tenéis 2, 6, 4 es que hay un huevo, o sea donde queráis saber por dónde podéis aparecer, lo tenéis. Eh, eh, los montañeros, montañeros de esferas grandes, ¿os acordáis del tutorial este de dinero infinito? Pues aquí tenéis un montón de montañeros de esferas grandes, que bueno, recordar como detalle que esos montañeros, lo que tienen, lo que cambian, cambia cada día, así que eh, puede que hoy bajéis y el montañero de gemas grandes os dé, eh, yo qué sé, peanas... Mmm... Yo qué sé, redondas y el otro lado cuadradas al día siguiente, ¿vale? Eso va cambiando. Luego, eh, los de esferas pequeñas, también súper útiles. Los que te ayudan a expandir tu base secreta. Esto es clave, chicos, que muchos eh, seguramente ni sepáis que existe, pero es que hay unos pequeños montañeros, son solo cuatro, están en las esquinas del mapa que te permiten expandir tu base excretas si tienes un montón de gemas, ¿vale? Yo ya, ya las tengo, de hecho tendría que ir en algún momento y lo haré, pero no, no lo he hecho todavía, la verdad. Y los médicos, hay unos pocos, también son, son siete, mira, pues, te curan en mitad del... Pues, si en algún momento estás ahí capturando, que ya sabéis que están a bastante nivel alto y necesitáis curar, pues buscáis aquí rápidamente cuál es el más cercano en tres segundos. Luego tenéis también, que esto es una de las cosas más útiles... Eh, Dónde está cada tipo de cueva, ¿vale? Que esto es clave. Pero diréis, bueno, pero esto no me sirve tanto. No, no, sí te sirve. Mira, imagínate que te interesa buscar la Tasling Cave. Bueno, esto está en inglés, es lo malo. No tenemos el nombre, el, el de español. Pero da igual, porque tú le das aquí a la Tasling Cave, ¿vale? Haces clic y te pone. Lista de Pokémon salvajes. Aquí le das a abrir en una nueva pestaña, para que no te borre el mapa, ¿vale? Puedes darle solo a hacer clic, pero te quita el mapa, ¿vale? Entonces le das a abrir en una nueva pestaña y al entrar aquí, chicos, tenéis toda la información de lo que hay aquí, ¿vale? Además de, pu de publicidad. <ríe> tenéis eh, quiénes salen desde el principio, Gasly y Misdribus. Eh, este solo en Shining Pearl. Increíble. Te ponen toda la info, tío. ¿Quién, eh, ¿Cuáles son los eh, spawns raros? Rals, muchum, Togep y tal. ¿Cuáles son después de conseguir Fuerza? Después de conseguir Defog, Fog, eh, que es Despejar. Después de la medalla de hielo, es esta, ¿no? Si no me equivoco, que es Mr. Mime. Después de la Pokédex Nacional. Tenéis todo. O sea, todos los datos de cada eh, cueva al detalle. Todo cerca. Además, son en distintas páginas, porque debe ser que hay más información de la que, de la que yo pienso. O sea... Increíble, o sea, tenéis toda la info aquí para estaros horas y horas en el subsuelo muy a gusto, ¿vale? Esto es hiper clave para completar vuestras pokedes, no, no digo más. Luego tenéis aquí también... Todos los objetos que hay en, en el subsuelo, ¿vale? Las piedras, piedra salva, El diente marino y la escama marina. El, el colmillo dragón, la piedra oscura. La, bueno, piedra. ¿Cómo se llama en, en español? Eh, piedra noche. Que te sirve para Murkrow y te sirve para. ¿Quién más era alto que esto evolucionaba por piedra noche? Misdribus. O sea, es ¿qué tenéis? Tenéis de todo. El, el huevo de suerte, este que te aumenta la experiencia, que es súper clave para levelear. Y cosas pues para... Ahora que se puede clonar, os renta tener todo esto y clonarlo al máximo para tener todo lo que necesitéis... Por si acaso en un futuro actualizan y nos quedamos sin clonar, ¿vale? Esto es increíble. Todas las MT's, ojito, tenéis la localización. Vosotros pincháis aquí, pum, y os dice dónde está. Fijaos, esta está en la parte de abajo a la izquierda. Calm Mind, que está es súper clave. Está en el centro abajo. Eh, tóxico, muy buena para competitivo. Esta, ¿dónde está? Aquí abajo, fíjate. En la parte de abajo del todo. Lo tenéis todo, para no perder ni un segundo. Le volvéis a hacer clic y se desaparece para que no, te, no se esté o, o, estorbando en el mapa, ¿vale? Es maravilloso. Y luego, lo que tenéis, que ya hice un vídeo con un mapa súper guapo, creo que ese mapa es bastante mejor que este para ese, para ese truco, os dice dónde están los distintos nombres de los personajes eh, para conseguir a Spiriton, ¿vale? Pero yo os recomiendo que uséis el mapa que puso... Eh, Pokémon Alpha, X y Z, ¿vale? Lo tenéis en otro vídeo, que os lo dejaré por ahí. Ese mapa es maravilloso porque te dice exactamente en qué posición puede aparecer. Los briquitos te dicen dónde exactamente salen los montañeros, ¿vale? Perdón, los, los personajes. Aquí no sé si te lo pone exactamente. No, te pone como la zona en la que está, pero no te pone exactamente las posibilidades. El otro sí, y es maravilloso. Bueno, por, por supuesto, aquí podéis hacer zoom, ir a donde queráis, eh, ver esta también. Podéis ver aquí los, los spawns de estos... Es increíble, chicos. Aquí tenéis toda la info que queráis. Todo lo que necesitéis. ¿Qué Pokémon salen? ¿En qué edición? Eh, si salen después de una situación u otra. ¿Cuáles son los raros? no más, más es pedir demasiado, la verdad. <risa> Así que nada, espero que os haya servido este vídeo. Ha sido un vídeo diferente porque no ha sido de gameplay. Pero es que esta herramienta tenía que traerosla. Porque os iba a ahorrar muchísimo tiempo. Sobre todo si estás empezando ahora el juego. Te lo has comprado ahora. O si lo vas a empezar una nueva partida. Pues ya tienes... Cómo buscarlo todo rápido y sencillo yendo al grano. O sea, es, es increíble. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Dejad un super like de compitrón, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!